Oh. <laughs> La conoce amaneciendo, de sábado para domingo Sus cabellos largos y rubios, cubrían toda su cara Me acerqué a ella, pero seguí de largo Estaba estática, de frente a su portal Con su cartera de manos, con sus vestiditos rotos Y la mirada perdida, y con sus labios decía Ayúdenme que no puedo La noche está avanzada Y ya no puedo seguir Ayúdenme por favor Ayúdenme que no puedo La noche está avanzada Y ya no puedo seguir las y se amaneciendo sábado para el domingo Sus cabellos largos y oscuros cubriendo a su cara Me que pero seguida largó, largo, estaba estática de frente a su portal Con su cartera de manos, con sus vestiditos rotos Con su le decía, con su mirada decía Ayúdeme por favor, ayúdeme que no puedo La noche está avanzada y ya no puedo seguir por su nombre, le dije: No te haré daño. Aquí estoy para lo que necesites. Necesitas ayuda, muchachita. No sé qué fue: si las drogas o el alcohol, si el sereno la traición de algún amor. Pero aquí soy, para echarte una mano. De momento descubrió su cara Era hermosa, era radiante como el sol Se mide desduda y currió el frío en su cuerpo Con ropas rasgadas como si de peleas viniera Sus labios secos, áridos me dijeron marcha marcha llamaré a la policía local Y le dije llama, les contaré que he rescatado a esta chica Y la caída nocturna de un taxista aprovechado Del futuro de la noche ya avanzada La conocí amaneciendo, de sábado para domingo Cabellos largos y rubios, cubrían toda su cara. Me acerqué a ella, pero se de largo. Estaba estática de frente a su portal.